¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención al numeroso grupo de nuevos suscriptores al canal, me voy a permitir recordarles que, existe, que existen dos uh, videos que les pueden resultar interesantes para el cuidado del rostro, para el cuidado de cómo se, ve uno en la, cómo, cómo se ve la cara de uno. Que el cuello de la camisa favorezca su rostro. Y el segundo es cómo eliminar o disimular las arrugas en el rostro. Espero que les sirvan a ustedes estos dos videos. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en, la, en el aire. Muchas gracias y hasta la próxima.